Tenemos una torcaz en la terraza. Es bastante más grande que una paloma, como la del otro vídeo. La del otro vídeo es una paloma bravía y esta es una paloma torcaz. Es bastante más grande, tiene como una especie de collar blanco, ¿ves? Anda maja. Ponte de lado, así ah, muy bien. Nos está mirando. Estamos detrás de la, de la puerta. Porque si la abro, me imagino que sí se, se fue. Y salió la terraza.